A mí me pasó que yo estaba en el Club de Esperanza haciendo... Había una actividad ahí ayer, con los niños, y yo fui a la actividad, dejé mi pasola frente al club, más para abajo, donde limpian botas, en el parqueo ahí, no había nadie cuidando. Y cuando yo bajé otra vez, mi pasola no estaba. ¿Qué tipo de pasola es? Una titi azul. ¿Qué te costó esa pasola? A mí me costó 20 mil pesos, pero en, ve en 20 obtienen más. Wow. ¿Cómo a qué hora ocurrió esto? Yo llegué, como a la, yo llegué al sitio, porque la actividad era a la, las 2 de la tarde. Yo llegué a las 3 y media. Y, y yo salí, a mí me robaron mi pasola como a, la, a las 4 y pico fue. Porque cuando yo me asomé a las 4, mi pasola estaba ahí, que yo miré. Mi pasola estaba ahí. pero Cuando yo bajé como a las 5 y 20, ya mi pasola no estaba. ¿Qué pedir en las autoridades? a Que hagan su, su trabajo, que a veces si me la pueden conseguir yo le pido a ella. ¿Que hace falta tu a tu ¿verdad? Claro, yo me hace falta porque con ella que yo trabajo y me meneo a todos los sitios.